Política se puso esto muy bueno, muy calientico y muy sabroso como para que lo escuchemos. Resulta que el régimen dentro de las marrullerías que está haciendo dentro de Venezuela cree que ya todo lo lograron. Es el caso de la Asamblea Nacional, cosa que no contaban porque ellos, ellos dentro de Venezuela ya tienen su Asamblea Nacional ilegal, pero la tienen. Antes habían creado la ANC, la Asamblea Nacional Constituyente, ilegal, pero la tenían. Pero lo que no contaban era que ellos pueden hacer las cosas dentro de Venezuela, pero ya afuera para las decisiones a nivel internacional, lo que ellos no contaban era que eso iba a entrar a estudio a ver cuál asamblea aceptaban. Si la asamblea presidida por Jorge Rodríguez, la Asamblea Nacional, la que consideran ilegal o la que se eligió en el 2015 que está presidida por juan guaidó aquí entra a jugar una serie de cosas porque como dice por ahí una cosa piensa el burro y otro el que lo está enjalmando y estos señores muy diplomáticamente hicieron como decía mi abuelo ensillaron la bestia antes de comprarla y aquí ellos creen tener ya todo el dominio pero a nivel internacional la cosa cambia la película es otra entonces aquí puede estar participando con respecto a los diálogos de méxico puede estar participando algo que ellos de pronto no tenían en, dentro de su presupuesto que era que muchas muchas cosas que se van a, a firmar una cosa es firmar con un delegado que se nombró para que vaya a participar en esos diálogos. Y otra cosa muy diferente es que vaya por decir algo Jorge Rodríguez a firmar como presidente de la Asamblea Nacional. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces aquí la película les cambia y si vemos estos días no han sido muy, muy buenos para Nicolás Maduro ni para su dictadura. Ya que cuando se iniciaron los diálogos ellos contaban con otra cosa diferente porque ellos creyeron que por estar allá, que porque aceptaron ciertas condiciones... entonces ya Maduro podía pedirle a los Estados Unidos que quitara las sanciones... ya quedaba destituido Juan Guaidó... ya aceptaban a Nicolás Maduro como presidente legítimo... o sea, ellos estaban haciendo fiestas... ellos creyeron que ya nos sentamos allá y firmamos... pero es que hay una cosa que toca ser muy claros... una cosa es que yo diga el camino de Colombia hacia Venezuela... ...se coge por Bogotá a Cúcuta... ...y de Cúcuta a San Cristóbal... ...y de San Cristóbal a Caracas... ...vamos a colocarlo como ejemplo... ...pero el hecho de que yo me pare en Bogotá... ...o me pare en Cúcuta... ...no quiere decir que ya llegué a Venezuela... ...que fue lo que pensaron los de la dictadura... ...que en el momento de estar sentados ahí... Ya, ...ya quedó todo listo... ...no, aquí apenas están comenzando... ...aquí apenas es el punto de partida... ...y cuando ya se definan las cosas... Ahí sí vamos a hablar diferente. ¿Qué quedó sustentado en los documentos, en los textos que se llegó a un acuerdo con ese diálogo y cómo se van a responder? Porque no se puede tomar estos diálogos como los diálogos de Oslo, porque no olvidemos que allá se hablaba una cosa, se firmaba otra y se hacía otra. Aquí no, aquí la película cambió y esto es como un golpe bajo para la represión que maneja. El chavismo. Otro revés para la dictadura, ya que no contaban con que la Unión Interparlamentaria decidiera qué asamblea representará definitivamente a Venezuela en este encuentro. Duarte Pacheco, quien dirige la comitiva que se encuentra en Caracas como representante de la UIP, presidente de la Unión Interparlamentaria, afirmó el pasado lunes que durante su visita a Venezuela tomarán una decisión acerca de ¿De cuál de las dos asambleas nacionales que proclamen ser legítimas representará a Venezuela en el próximo encuentro de la organización? Esto está calientico, esto, está, esto se está poniendo bueno. Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. También los invitamos a que nos den sus comentarios para que día a día mejoremos en la noticia porque gracias a ustedes nosotros seguimos acá a través de sus comentarios, a través de sus opiniones, a través de que le den like, a través de que se suscriban porque desafortunadamente nuestros colegas los tienen así y nosotros somos de los pocos medios de información que estamos día a día hablando lo que realmente está pasando. En dicha reunión que sustuvieron con la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional AN Parlamento, Iris Varela, elegida en unas polémicas elecciones en diciembre pasado que rechaza el grueso de la oposición, Pacheco recordó que la UIP recibió recientemente dos cartas. ¿Cuáles son esas dos? Y aquí vamos a entrar en detalles con respecto a eso. La primera es la del actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la otra de los diputados elegidos en el 2015 en voto popular, mayoritariamente opositores que no acudieron a las elecciones de diciembre del 2020 por considerar que los comicios que se celebraron no eran transparentes, por tal motivo lo consideraron como un fraude. Y eso es totalmente válido. Próximamente, para el mes de noviembre, la UIP celebrará una reunión en Madrid y por tanto es necesario enviar las invitaciones y deben decidir antes quién va a representar al pueblo de venezuela esa era la, la parte con lo que ellos no contaban pacheco subrayó que hay que dejar en claro las dos posturas necesitamos decidir cuál de las dos visiones va a participar y cuál de ellas está en respeto de la constitución además eso es lo más importante para nosotros el respeto de la constitución de un país y quién es el representante legítimo de venezuela porque vuelvo y digo una cosa es que ellos elijan a dedo o a la maldita sea dentro de venezuela pero otra cosa es que el que quede encargado esté bajo legitimidad y bajo respeto de la constitución y aquí de eso no hay ni un poquito de acuerdo a un seguimiento se tomarán en cuenta las conclusiones a las que lleguen y asimismo enviarlas al comité para que tome la decisión antes de noviembre. Se realizó la reunión transmitida por el canal estatal. Esto, esto les va a causar curiosidad porque vuelvo y digo ellos tienen dominado todo adentro arrancando desde la televisión, eh, la radio, los medios, todo lo que haya. Lo poco que puede participar allá lo tienen dominado. Al realizarse la transmisión transmitida por el canal estatal venezolana de televisión BTV y a la que no invitaron a nadie más, o sea, nadie de los medios no invitaron a nadie más, solamente BTV. Cuando este señor estaba dando su alocución, la cual fue interrumpida antes de que el presidente de la UIP terminara su intervención. Porque él estaba colocando los puntos en claro y que Varela tuviera ocasión de replicar. O sea, ella manda, ella se atraviesa en el momento de que este señor está haciendo su intervención. El presidente de la UIP, porque él está hablando de las dos posibilidades de las dos asambleas. Ahí sí le dio duro a la señora Varela y prun, entró a replicar y... La transmisión fue interrumpida. Dejando a un lado los comentarios, Pacheco poco antes había celebrado la posibilidad de visitar a Venezuela para ver con sus propios ojos lo que está sucediendo y no solo a través de la narrativa de uno o del otro. No olvidemos que, pues, que cada quien tiene su versión, hay un dicho que dice que mientras Caperucita Roja sea la que cuente la historia, el Lobo Feroz siempre va a terminar siendo el malo del paseo y aquí pasa eso, ellos colocan lo que se les da la gana pero no dejan la opinión de los otros, aquí está diciendo Pacheco que aparte de escuchar las dos versiones se fue a certificar él mismo directamente a Caracas a ver cuál es la posición. La investigación se basa en temas como los derechos humanos de los parlamentarios, una de las razones por la que la comitiva de la UIP está compuesta por tres miembros del Comité Ejecutivo y tres miembros del Comité de Derechos de los Parlamentarios. Se dejó claro que los parlamentarios, como cualquier otra persona, pueden haber cometido un delito. Y si ese es el caso, deben pagar por él. Independientemente que sea el presidente, que sea el diputado, que sea un parlamentario, que sea lo que sea. Pero si robó o cometió un delito, que pague como cualquier delincuente. También subrayó lo que deben juzgar es la libertad de expresión y la libertad para poder ejercer el mandato legislativo de manera adecuada. A lo largo de los últimos meses hemos recogido una lista de personas que han venido haciendo acusaciones de que los derechos humanos de los parlamentarios no fueron totalmente defendidos aquí en Venezuela y por ello es importante que hablemos de eso, afirmó. Algo que también dejó claro Pacheco es la importancia de escuchar la opinión de las personas que han hecho esas denuncias, así como la de las autoridades independientes como por ejemplo el presidente del tribunal. Supremo de Justicia TSJ Ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad